Es nada que están respetando. Es nada. No, eso ya pasó a la historia, amigo. Y yo creo que ya. Ya quiten todo. Va, va, porque si lo que yo le voy a presentar ahora a ustedes. Usted lo ve y usted dice. No, no, no, no, no. No es posible que en este país esté pasando esto. El ministro pidiendo distanciamiento social. Y República Dominicana. Vayan poniendo las imágenes. Presentando esto que, que vamos a ver ahora. Tienen que ver eso. <risa> en este país. Yo me pregunto: ¿qué van a hacer con lo que abrieron ese negocio de esa forma? No, pero oye, verdad que abrieron el negocio. Dos. Ese uno. ¿Por dónde está la policía? Miren, miren. Ponen audio, ponen audio. No, cuidado con un audio. ¡Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un tempo de esos famosos, ¿eh? Sí, de hecho. Miren ahí. Es el distanciamiento yo, ¿dónde? que está guardando ah, en Baní. Eso es Eso en Cuida Baní. Cuidado, si no, a los no, no, foques hay que yo vea los foques. Cuidado, eso atención Santiago. <risa> Cuidado. Sofoque Dream. Entonces, eso fue en Baní. Hay otro video. Pero la policía de Baní, ¿dónde está? Hay otro video que yo lo mandé a Villalobos. No, eh, no, no, otro video. Mire, no. mire, mire. Ahí es peor. ¡Ay, es peor! <risa> <risa> ¡Ay, mi país, Señores, frajen de sacato, ¿eh? Mira, mira, mira, pidiendo el número, te también. también. Pero miren, pero miren. Pero escúchame, escúchame, Génesis, que tú te haces loco. La policía, ¿dónde está la policía ahí? No, no importa. Olvídame de eso. Dos deitas por atrás y por adelante y la guagua toda dando bandazos. No queda nadie. Yo te digo Oye, yo. ¿Yo ¿Dónde sabe? está la policía? Porque ese coro no es de 20 minutos. De que vinieron y nos mandamos. No, ese coro tiene rato ahí. Porque ese está sudado bajo aire. Tiene. Mira, mira, mira. Una gente está sudado bajo aire. Ya tú sabes que está, que está can, can. Y la cerveza por pila. Y enfrandó loco, como que eso es de un calor, y que son es lo último. Eso de un señor, ¿dónde estaba la policía de Baní? Eh, eh, eh, ahí yo no sé si es Baní, porque no sé, no sé de dónde decir. El primero sí no es. El primero sí es de Baní. El, Dream. Sí. Yo, yo El segundo olvidar. no sé de dónde es. Mira, podemos arrancar ahí temprano y domingo para porque <risa> para allá. Claro, podemos arrancar porque como no hay ley ahí, y atención, lo de negocio aquí, no inventen eso, porque ahorita van. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y si lo hacen, prepárense, lo voy a grabar. Vamos a dar fuego por aquí. No, no, pero si tú estás ahí bailando, ¿cómo lo vas a grabar? Porque tiene que estar ahí adentro, ¿no? Pero, pero ahí debe estar cancelado mucha gente en ese pueblo. Porque eso, eso, eso tiene que ser... ¿eh? No, claro, porque eso no son coros de 20 minutos, que la policía vino y estamos aquí de nuevo, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay. Mira, yo fuera. Ahí, ahí, ahí no están pegados. No, no. Ahí no están pegados. Ahí se chul. Iba a decir una palabra, no se puede. Fue la televisión. Ahí no, no. están pegados. Ahí están abrazados, dándose amor. Señores, señores, No, ese hombre. Ese hombre tiene como 46 veces como arriba. Dani, el ¿Eh? chuleo. <risa> Ey, ahí se hizo. No es de quitándole el número que está uno, ve ahí. Ay, ¿Eh? Ay, Dios mío, ¿eh? Vamos a una pausa. Y ahí. mira que de va uno con la macarrilla. <risa> mira, mira que descarada va ella con la mascarilla, Que ella sí que está protegiendo. <risa> y el tipo, el tipo, el tipo. El que está grabando, el que está grabando. Mira, mira, lo, lo descubrió, ¿ves? <risa> Ay, Dios mío, señor, acompáñanos. A mí me va a decir a mí que eso tiene. Tú, o es de día. O sea, eso para mí tiene que ser de noche. Eso de noche. Eso tiene que ser de noche. ¿Por y qué? bajando, seguro. Pero y tú tiene que ser. Mm, mm, mm. Tiene que oírse... Mm, mm, mm. Y los vehículos, y los vehículos ¿no? afuera. Tiene que ser una estrategia. Ni Pablo vaya a de estrategia. Tan fuerte. ¿eh? Ay, vamos a la pausa. Dios mío, me <risa>